¡Ay! ¿Usted me va a mostrar todo el pedazo suyo aquí? ¿Sí? ¡Ah, bueno! ¡Qué bonito! ¿Me puede meter un ratito aquí? Yo quiero meterme un rato. ¿Está yo mesa, bueno? ¡Mésamela! Mézamela, mézamela, mézamela, qué ¡Mésamela! mesa. ¡Mésamela! ¡Que me haga esa ¿Eh? aplausa. Mesa ¿Eh? ¡Que me aplauta! ¡Eso! ¿eh? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! <risa> cagadas ahora algo que no me cuadra pero no será, verdad uy la joya la joya uy todo este pedazo puede ser mío si ese caballo me lo da ese caballo tiene que darme ese cabello tiene que darme todo el pedazo a mí? Me lo tiene que dar todo el pedazo. Ay, necesito calor de hombre. Hola, David. ¿Así es como se llama todo este pedazo, la joya? Se llama la joya. ¿Y todo este pedazo es mío? Es una joya. Ok. Ah, bueno, esta me gusta. Entonces vamos y firmamos de una vez. Sí, vamos. Va. ¿Y cómo hacemos para comunicarme contigo? Es eso? que tú te comuniques conmigo, porque es que, es que este pedazo ya no me sirve, no me echan las llamadas no, ni nada. No sí, está muy malo. No tranquila, yo, yo le puedo regalar este. Para Ay, usted me te... regala uno, qué, qué es, lindo. Ay, es un iPhone, pero qué pero lindo. Espera que está hablando conmigo, ¿eh? Sí. Pongo un mensaje. Ay, pero qué lindo. pero... Papi, yo soy tu gatito, mamá. Oiga, pero es que se escucha la mujer. Ayer se. Es una llamada que entró. Usted. No diga que usted es casado, muchacho no, es Ah, no, yo, ¿sabe que Yo no quiero nada, yo no quiero nada China. <risa> <risa> <risa> <risa> Pelado, güey, chico chino Pues puña mujer más tóxica ¿eh? Como no me costó este teléfono Vamos a ver qué hacemos ahora, ¿qué? Muchacho, bueno, sí, sí me gusta, pero sí me molestó que me vacilara con el teléfono, porque yo de ese teléfono era de su esposa, porque entró no, una llamada nada, y era nada, una mujer. Me dijo, ¿cómo era, muchacho? muchacho no, perdón. Sí, sí yo pero me, no, e e me entró una llamada. No, ¿Y realmente no era su teléfono? Sí, pero me entró una llamada, era una mujer, yo era su esposa, pero no importa, dígame. ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? Se me va a todo el pedazo suyo? Vea, todo este es este complejo turístico la joya? la este es un balneario, como le ve? Ajá. Ahí está hay salón de eventos. Ahí, ahí suena verde para que juegue bola. Y podemos jugar bola. Aquí podemos jugar bola, ¿verdad? Y usted me da las bolas a mí. Ahí, ahí. Ah, bueno. Me da el pedazo y me da las bolas. Y, y, y, y no sé qué, qué, qué va a hacer o qué, qué piensa hacer usted, no sé. proponiendo Ay, muchacho, qué hermoso. ¿Pero el anillo? ¿Y el anillo? ¿Está el anillo? ¿Pero el anillo para cuándo? En ese momento, él sintió el verdadero terror. <risa>